por corrupto, está preso por corrupto y por intentar una tercera reelección y ahí fue donde se le demostró los niveles de corrupción de Fujimori, de forma tal que inclusive arrancó para Japón, Japón su país de tipo original y en Japón al conocer la historia de corrupto que hizo en Perú, los japoneses lo echaron y lo enviaron a Perú y ahí cayó preso. Ya tiene ochenta y pico de años, es un anciano enfermo y aún así por las maldades que hizo, lo mantienen encerrado. Entonces, con el cambio que ha dado la humanidad, donde la calidad de los líderes están perdiendo valor. Aquí en el mundo se ha presentado un caso, un fenómeno rarísimo. Y es que líderes que no reúnen las condiciones para nada, están llegando al poder. Pero esos son planes que le interesan a los países grandes, porque ahí en esa sinvergüenza siempre tienen un representante. O sea que el fenómeno, no crean ustedes que aquí, que cualquier carajo te llega regidor, cualquier carajo te llega diputado, cualquier carajo te llega senador y cualquier carajo te llega a la presidencia de la república. Y aquí tenemos datos frescos que así han sido. Porque con los casos, la cantidad de los hermanos de Danilo, preso por ladronazo, hermanito de Danilo. Eso demuestra que Danilo es un carajo más de lo que llegó. Leonel Fernández fue el que sentó la base para crear un PLD corrupto y llegó, hasta 12 años se tiró. O sea que el mundo está pasando por una fase, no como la época del Renacimiento. En el Renacimiento se, se conoce, con el término renacimiento, porque si había un pintor, tenía que ser muy bueno. Si había un político, tenía que ser muy bueno. Si la ciencia descubría algo, tenía que ser muy bueno. Parece que la humanidad tiene temporada, como los frutos, como la siembra, que hay temporada de grandes sequía y te producen frutos de malas condiciones. Parece, cosa esta que no me gusta decirla, porque en el caso de los seres humanos, obedecen más a ciertas explicaciones el por qué se dan esos políticos por temporada de tan mala categoría. El mundo está pasando por una fase, que los tipos que llegan, tú primero tienes que decir, ¿de dónde diablo llegó este? ¿Quién es este? cuál es su historia, y veremos que es una historia de que fue chulo, usó droga, y, y, y llega, Entonces usted pregunta, ¿cómo diablo llega? Entonces, en el caso de Perú, vamos a seguir por ahí, han llegado dos candidatos, estos dos candidatos, hay una definida que es la Keiko Fujimori, hija de un ladrón que está preso, de un bandido, de un tipo que realmente tuvo condiciones extraordinarias y hay un señor llamado Pedro Castillo. Miren cómo la prensa lo pone en título grande y cierdista mantiene ventaja de votación en Perú. ¿Qué significa esto? ¿Por qué comienzan a llamarle a Pedro Castillo izquierdista? Eso es porque Estados Unidos quiere irle poniéndole título, por si tiene que romperle la madre, por si quiere demostrar algún fragmento de inclinaciones no hacia Estados Unidos. Porque. Esto no es cierto, que este hombre tenga una estructura de izquierda. Para tener una estructura de izquierda, hay que tener un partido de izquierda, primero que el individuo, primero que el candidato. Entonces ya Estados Unidos le está poniendo el título de izquierda. Usted sabe que Estados Unidos le encanta usar título para poder golpear. O es narcotraficante, como el caso de Noriega en Panamá que Estados Unidos lo fue ubicando el narcotraficante pero es para poder golpear entonces a este a Pedro Castillo podrá ser liberar podrá ser pero no es de izquierda izquierda se llama el presidente de China porque tiene un partido de izquierda ahora Estados Unidos le está poniendo el rótulo como si fuera la marca para poderle, con una mira, darle desde lejos, ¡pum!, donde diga izquierda. O sea, lo que pasa es que esa señora no podía ganar la Keiko Fujimori con un papá ladrón, con un sinvergüenza. Entonces a este le están poniendo el título. A Pedro Castillo él podrá tener inquietudes, es como el caso, el fenómeno de, del salvador. Este señor, eh, todos los días que están saliendo en WhatsApp discursos totalmente liberales, discursos que se le pueden llamar revolucionarios. Pero, ¿qué sucede? Me pregunto, le pregunto a ustedes. Béquele. ¿Eh? Eh, ¿Cómo se llama? Bukeli. Ya, ya, Bukeli, Bukele, él está dando muestra de un discurso, pero no tiene un partido de izquierda. Y el democrático que no tenga un partido de izquierda, no es de izquierda. La izquierda, dice Carlos Mar, te lo da el partido. Fidel Castro. Fue de izquierda porque Fidel Castro duró 10 años fuera del poder. Fidel Castro tiene tantos años que murió, pero el partido de izquierda se mantiene en Cuba. O sea que no hay hombre de izquierda si no tiene detrás un partido.